En los últimos años, Cuba ha sido uno de los 10 países de América Latina y el Caribe con mayor productividad científica, solo superado por economías mucho más grandes como Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. La isla apenas supera los 11 millones de habitantes y tiene un producto interno bruto muy por debajo del de la mayoría de los países de la región, pero se ha posicionado durante más de 20 años en los mejores puestos de los rankings de publicaciones científicas. ¿A qué se debe este éxito cubano? Un grupo de investigadores de ese país aplicaron la cienciometría, es decir, la ciencia que evalúa la producción científica, con el fin de analizar la capacidad de publicación de artículos científicos por parte de 21 países de la región. En esta investigación, cuando hablamos de productividad científica, nos referimos a la capacidad que tienen los países de generar artículos de investigación libros, capítulos de libros o trabajos publicados en memoria de eventos que hayan sido indizados por el of Science y Scopus. En su artículo, publicado hace unos días en la revista Scientometrics, el grupo encontró que mientras que Brasil, México y Argentina se han mantenido durante décadas en los primeros lugares de productividad científica, otros, como Venezuela o Puerto Rico, han descendido debido a sus crisis políticas y económicas. Pero Cuba se ha mantenido alrededor de la séptima posición sin que las crisis económicas o la fuga de talento científico hayan provocado cambios importantes. La producción científica de la isla ha superado las expectativas que pudieran esperarse de sus características demográficas y económicas, incluso en el último año analizado. Lo cual habla muy bien de su sistema de ciencia, tecnología e innovación. Una de las principales razones del éxito cubano es el fortalecimiento de sus revistas científicas nacionales, que forman parte de dos de las principales bases de datos internacionales, Web of Science y Scopus. Actualmente, de todos los artículos relacionados con ciencia de Cuba, 78% es publicado en revistas nacionales, por lo que para los autores del estudio la lección es clara. Sin dudas, una lección que deja esta investigación para los países de la región es que debemos continuar esforzándonos por elevar la calidad de las revistas nacionales e intentar indizarlas en la mayor cantidad de repertorios bibliográficos posible. Debemos mantener y mejorar los criterios de calidad de las revistas latinoamericanas, en especial aquellas que han logrado una amplia circulación internacional. Pero lo que se dice tan fácil tiene importantes desafíos para una región cuya producción editorial representa una mínima parte del total mundial. Según datos del 2019 de la Web of Science, de las 18,029 revistas indexadas en su colección principal, solamente 416 eran revistas de América Latina. Aunque la diferencia es abrumadora, hay algo en lo que América Latina está superando al resto del mundo. De ese total de 18.029, se ofrecen en acceso abierto el 23% del total mundial. Curiosamente, de las latinoamericanas, que son solamente 416 las que recoge el, el Web of Science en su Core Collection, el 93% son de acceso abierto. Y eso apunta otra vez a esa gran, ese gran contraste que hay entre las revistas editadas en los países latinoamericanos y las revistas editadas en, en otros países, que nosotros vamos por el acceso abierto, por no hacer de la publicación científica un negocio. Para muchos especialistas, uno de los principales retos para fortalecer las revistas latinoamericanas está en que haya políticas científicas que valoren y evalúen, justamente, a quienes publican en revistas de su país. Yo considero que hay que incentivar la publicación en revistas internacionales de máxima visibilidad sin demonizar o menospreciar a las revistas nacionales con amplia circulación internacional. Hay un asunto ahí de política científica. Y mientras no se tomen en cuenta nuestras buenas revistas para la evaluación académica eh, de los investigadores, ¿verdad? de los científicos en, en los sistemas de evaluación, pues nuestros autores van a seguir dándoles la espalda a las revistas, no mandan su, sus buenos artículos. La productividad científica va más allá de los rankings. Los especialistas concluyen que el tener revistas nacionales sólidas y de calidad no solamente beneficia a la comunidad científica porque su trabajo tiene mayor impacto, sino también a la calidad e identidad de la ciencia producida en la región. Nosotros tenemos criterios propios en los servicios de información y bibliográfica y las bases de datos que, que desarrollamos en la región. Y, y, este, y son criterios, pues más, sin dejar de ser internacionales, eh, reconocen más cuáles son las características de lo que se publica en la región. Porque tenemos también una identidad y no tenemos por qué renunciar a ella o darle la espalda.